Y el micrófono. Ok, muchas gracias. Que adelante. Eh, mi nombre es Claudio Donoso, ya no me habían presentado, eh, ONG Forestales por el Bosque Nativo. Eh, me acompaña Cristian Ferena, también de la misma organización. Eh, primero que nada, le doy las gracias a la señora Presidenta y señores diputados por habernos recibido para poder contarles un poco eh, de este tema que nos parece relevante de lo que está ocurriendo en el sur de Chile con la industria forestal principalmente. Por eso mismo el título de esta presentación es Impactos Ambientales, Sociales y Económicos del modelo forestal chileno. Eh, creemos que primero es importante mencionar y eh, relevar eh, la importancia que tiene el bosque nativo, que creo que ha sido bastante subvalorada en nuestro país. Eh, el bosque nativo cumple muchas funciones y, y servicios. Eh, de los cuales hay tres tipos, materiales de uso directo, que son la madera, combustible, ¿no es cierto? los productos no maderables, que son eh, muchos, y la regresión del turismo. Los servicios ecosistémicos, que también son importantísimos, sobre todo para la supervivencia en, nuestra, en el planeta. La protección de los suelos, eh, la regulación del clima, la absorción de, los, de contaminantes, y muy importante, la calidad y regularidad del agua. Eh, y como soporte de vida, bueno, sabemos que es hábitat, hábitat para la fauna, el bosque nativo, y además es una fuente espiritual, cultural y científica. Eh, creo que es importante eh, que sepamos un poco eh, cuál es la disponibilidad de agua eh, que existe a nivel, digamos, planeta del agua dulce disponible del agua dulce existente en el planeta Tierra solamente una tercera milésima parte es agua utilizable por el ser humano o sea en el fondo por más agua que nosotros estemos viendo en nuestro alrededor eh, la, el agua que nosotros podemos ocupar es una cantidad muy muy pequeña por lo tanto es eh, obviamente muy importante cuidarla y conservarla eh, la importancia del, del bosque nativo y, del, y de la conservación del, del bosque nativo para la mantención y para la conservación del agua eh, ...está asociada principalmente a que el bosque y el suelo forman como un solo sistema. Eh, por ejemplo, en un bosque eh, la, los árboles pro protegen al bosque, forman una cobertura encima del suelo. O sea, protegen el suelo, perdón. Eh, esta cobertura de copas que se llama, o sea, todo el bosque que está cubriendo el suelo... ...lo que permite es que la lluvia cuando cae, caiga con una menor energía... Eh, vaya escurriendo lentamente por los troncos de los árboles, de esa manera llega con una baja energía al suelo e infiltra lentamente eh, hacia la, el interior del suelo, digamos, o sea, una lenta infiltración de agua al suelo. Por otro lado, sabemos también que en un bosque conservado, según la dinámica de este bosque, que es un bosque que eh, supuestamente está muchos años eh, existiendo, ¿no es cierto?, y que por lo tanto eh, se ha ido eh, ...reproduciendo esta dinámica año tras año, ¿no es cierto?, de árboles que mueren, otros que crecen, ¿no es cierto?, toda este, esta dinámica del bosque va formando un manto en el suelo... ...que es un manto orgánico que además de proveer de nutrientes, eh, también aporta eh, ciertos elementos físicos, químicos y biológicos que permiten que el suelo tenga una cualidad de almacén de agua... ¿ya? son todas estas propiedades que hacen que este suelo sea un almacén de agua, logre retener agua... Eh, por eso aquí dice, contribuye al efecto esponja en el fondo estamos hablando de un poco el bosque esponja por tener esta cualidad de una esponja y de lograr almacenar agua eh, bueno, el, eh, el suelo por lo tanto bajo estas condiciones de un bosque conservado, ¿no es cierto? con todas las características que yo les he mencionado eh, el suelo, el bosque es capaz de retener y de filtrar el agua y después liberarla lentamente eh, ...permitiendo, por lo tanto, que exista durante todo el año un caudal continuo. Eh, hay es, algunos estudios, por ejemplo, hay varios estudios en realidad que se han hecho... ...respecto a, a, al tema de bosque nativo y agua, la relación que existe. Eh, y, por ejemplo, este, estu este estudio del eh, profesor Lara y, y otros, en eh, el año 2009... ...de la Universidad Austral de Chile, determinó, entre muchas otras cosas, por supuesto... ...y aquí pongo un extracto solamente, que por cada 10% que aumente la cobertura de bosque eh, en una cuenca existe un incremento de un 14,1% eh, en el agua que corre por ese caudal. O sea, eh, bajo esta um, investigación podríamos decir que el bosque produce agua, en el fondo. O sea, si tenemos, mientras más bosque tenemos, más agua tenemos. Por lo tanto, es muy importante eh, la presencia de este bosque nativo bien conservado para la mantención del agua. Ahora, eh, el escenario al que estamos eh, expuesto en el sur de Chile, en las zonas de Chile donde hay bosques en este momento, es eh, la tala de los bosques, o sea, la eliminación de bosques nativos. Eh, y aquí cuando ocurre, lo que ocurre cuando alteramos los bosques de partida, bueno, ustedes comprenderán que ya eh, se acabó la cobertura, digamos, y toda esta dinámica del bosque que permitía esta condición del suelo, del almacén de agua, se comienza a perder. Además, muchas veces se introducen animales, animales de alto pesaje por lo demás, vacunos generalmente. Eh, que pisotean el suelo, y además de pisotear, y el, el pisoteo del animal eh, compacta el suelo, que eso ya le va a perder propiedades, eh, además el animal ramonea, se come los brotes de las eh, plantas nativas que vienen regenerando, y por lo tanto no deja regenerar el bosque. Entonces lo que va a ocurrir eh, bajo estas circunstancias es que con este cambio de la, de la calidad del suelo, o de la cualidad del suelo, el agua ya no va a infiltrar lentamente hacia el interior del suelo, sino que va a escurrir y se va a llevar los nutrientes. O sea, en el fondo se va, se va a llevar el mismo suelo el agua. Y eh, en dos plazos distintos, digamos en un más largo plazo obviamente eh, va a dejar de llover, va, vamos a alterar el ciclo del agua eh, y eh, en, un en, un, en un plazo más corto eh, vamos a tener un vaciamiento de este almacén de agua y finalmente eh, se nos va a acabar eh, el, el agua que existía en ese suelo y las aguas subterráneas. Por lo tanto, eh, este suelo va a quedar sin agua y va a haber perdido su propiedad de almacén de agua. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si, además, después de, este, de esta tala de este bosque y esta introducción de animales y la pérdida de la cualidad del suelo, eh, establecemos un monocultivo de una especie de rápido crecimiento como el eucaliptus, por ejemplo? Existen estudios también en la Universidad Austral, profesores Huber y Muñoz, en el año 2003, hicieron un estudio para determinar la capacidad de absorber agua que tiene un eucaliptus. Y determinaron que un eucaliptus de tres años consume 20 litros de agua diarios, una sola planta, ¿eh? Una planta de tres años, estamos hablando, no es una planta muy grande. Ahora, es, durante los siguientes años, el, el, el consumo de agua de este árbol va a ir eh, sostenidamente aumentando hasta llegar a, a los 20 años a los 200 litros diarios de agua. Ya, yo les quiero contar eh, un dato que no es menor, que las plantaciones forestales en este momento se están haciendo a una densidad de 1.600 plantas por hectárea. Entonces, suponemos que una plantación de eucaliptus eh, eh, que tiene 20 años, tenemos a eh, 1.600 árboles consumiendo 200 litros de agua cada uno, eh, y por lo tanto es, es un consumo realmente brutal. Eh, hay que considerar también que el árbol no está consumiendo solo agua, el árbol requiere nutrientes. Por lo tanto, también está eh, consumiendo los nutrientes que existen en ese suelo. Ahora, obviamente, el consumo de esta agua va a ser siempre y cuando... El agua está disponible, ¿cierto? Si ya no hay agua, obviamente el, el árbol no va a poder consumirla. Ahora, respecto a, al tema, de, también es importante mencionar eh, que hay, hay una relación, eh, del, todo esto está relacionado con la pérdida de agua y de suelo también. Eh, de hecho, las prácticas de cosecha de las plantaciones forestales están generando estos efectos negativos sobre, sobre suelos y agua. Eh, por ejemplo, en esa foto, ustedes pueden ver una tala raza, que es una práctica bastante común, o sea, las razas extensas, de muchas hectáreas, eh, en la cual, eh, si ustedes se fijan, hay una mancha en esa masa de agua que se ve en la parte inferior de la foto, se ve una mancha que está justo en el borde, en el límite entre el suelo digamos, y el agua. Esa mancha es suelo, es sedimento. Es justamente el sedimento que se está perdiendo por efecto de haber eliminado toda la cobertura vegetal en ese lugar. Eh, gracias. Como ustedes ¿Este es un láser? Sí. Ok. No es para el, este. Láser. <risa> <risa> Muchas gracias. Hay una linterna. La linterna láser. y láser. Ok. <risa> gracias. Eh, entonces, eh, esta... Es, ¿El sedimento es? Esa mancha. <risa> esa, ya, ya, lo, ya lo usé. <risa> Primera <risa> vez. <risa> <risa> <risa> Primera vez que uso un, un puntero láser, ¿eh? Yo usaba el puntero, de los, el puntero de los profesores del colegio y era de madera. Eh, bueno, ahí tenemos, eh, digamos, es, ahí está la, eh, gráficamente demostrado y a la vista, ¿no es cierto? Que esta tala raza lo que produjo, que, cuando, que fue que cuando empezó a llover, ¿no es cierto?, eh, la, el suelo se empezó a trasladar. Eh, hacia el agua, ¿no es cierto? por lo tanto estamos perdiendo suelo y obviamente el suelo que se está perdiendo en este caso es el suelo que está más superficial y mientras más arriba el suelo tiene mayor cantidad de nutrientes por lo tanto es el suelo más rico eh, el que se está perdiendo en estos casos eh, ahora les eh, quiero mostrar una seguidilla de fotos de eh, las prácticas forestales que se están llevando a cabo en el sur de Chile en este momento eh, estas son eh, y disculpen que me salga un poco el libreto pero estas son eh, escenas o, eh, o visiones muy comunes en el sur de chile las vemos permanentemente y avanzan eh, y ahí tenemos bueno de la forestal valdivia del grupo arauco por ejemplo tenemos dos talas razas extensas sumamente mal hechas de hecho ilegales porque no están ni siquiera eh, eh, respetados ahí los cursos de agua en las quebradas cierto debiera haber una faja de protección mínima que no se está respetando eh, cosa que también está bastante confusa en la legislación eh, la empresa Forestal Mininco, aquí tenemos una talarraza muy extensa, esta es del grupo CMPC, eh, muy extensa, eh, más de 400 hectáreas, en la región del biobio. Bio. Aquí esta es una escena bastante repetida. Eh, como ustedes pueden ver aquí, bueno, si, si, si láramos fino nos daríamos cuenta que aquí hay muchas microcuencas, pequeñas quebradas, digamos, por decirlo con otras palabras, que están simplemente taladas a talarraza, hasta el fondo de la quebrada. Eh, la empresa forestal en Chile, yo aquí me estoy refiriendo a las cuatro eh, mayores empresas forestales en Chile, las más grandes. Eh, Arauco y cmpc las dos primeras, después en, eh, forestal eh, en Chile, que es la cuarta en realidad. También, como ustedes pueden ver aquí, las quebradas no están siendo respetadas. Las, las quebradas, ustedes ven ahí los caminos, de hecho, pasan por las mismas cabeceras de las quebradas. Entonces, aquí hay, hay muy malas prácticas. Eh, y, eh, la forestal Tornagaleone, en, Tornagaleones, perteneciente a Maciza, esto es al lado de Valdivia, ciudad donde yo vengo, y además de que está esto al lado de Valdivia, está al lado aquí ese pedacito de bosque nativo que se ve en ese lugar, es un parque que se llama Yancahue, que tiene 1300 hectáreas de bosque conservado, y de ahí tomamos agua los 130.000 habitantes de Valdivia. Sin embargo, al lado, al lado de, de, de este lugar se están haciendo este tipo de prácticas ahora ustedes pueden ver eh, que estas fotos son bastante brutales, en realidad el maltrato a la tierra aquí es eh, evidente está a, a la vista de cualquiera digamos. aquí ustedes pueden ver esa quebrada o esa o cualquiera que vean sí, sí, sí. estas microcuencas, como se le llaman, están totalmente maltratadas que digamos aparte de ser ilegal, eh, obviamente sabemos lo que está ocurriendo ahí con el tema agua y suelo eh, existen eh, a propósito de estudios ¿Hm? perdón, ¿me es preguntaron algo? ¿quiénes son los dueños? Sí, grupo nueva de capitales suizos, Stefan eh, Nuevamente re me refiero a un estudio que tiene que ver justamente con el tema del suelo, de la pérdida de suelo, que dice que posterior a una talarraza, cuando hay una pendiente superior al 30%, que no es una pendiente demasiado grande, digamos, hay eh, talarrazas en pendientes mucho mayores, eh, el suelo transportado a los caudales en una hectárea es de 20 toneladas por, por, es de 20 toneladas por hectárea, ¿cierto? En un invierno. Eh, esto equivale a una pérdida de 2,5 centímetros de suelo. Eh, una de las preguntas que yo me hago aquí es que se supone que las plantaciones forestales son para recuperar suelos degradados, y aquí estamos perdiendo suelo. Entonces es bastante cuestionable.